Yo considero que el presidente debería de no hablar por ahora. ¿En serio? Estamos en una situación donde el No, país... no, no, no. Eh, no, no mira, serio? mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Ahora, ni la Junta ha dicho nada, en, no. así, abierta todo lo que se ha filtrado, pero no se ha hecho una... Eh, se prohibió las elecciones, pero no... No, seré el que tú estás hablando es el presidente de la República, y estamos en una situación bueno. que es difícil. Entonces, hasta para llevar aliento a la, a, la, a la ciudadanía, es interesante que el presidente se exprese, claro que sí. Y estoy convencido y bueno. seguro de que lo que va a decir el presidente para llamar a la, a la tranquilidad y que las cosas se van a resolver. Y que va a haber régimen de consecuencias, si dice eso, bueno, es mío. Ojalá hice eso, ojalá, sea eso, ojalá, sí. eso, ojalá y eso sea parte. Dice en pantalones. Porque le déme decir. ¿Cómo fue que si dice eso? Es tuyo. Sí, sí. Es que le digo. Sin que, como decían en el campo, sin querer o queriendo, ahí hubo algo raro. Periodista Nuria Piera, sobre pleno de la Junta Central Electoral, sano sería de ellos mismos renunciar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Empresarios piden que haya conse eh, consecuencias por lo sucedido hoy en las elecciones, llaman al diálogo y tal, es verdad, todo el mundo pide eso. Alianza País exige renuncia de todos los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Con wow. esa última información, pues nosotros llegamos al final. Fíjate, Sergio, que yo vi el la, pronunciamiento la, la de, del candidato de Alianza País ayer y yo lo creo que fue, digo y yo, un exabruto. Ánimo. No, no, no, claro, o sea, era eh, un asunto de momento donde tú tienes que tranquilizar porque... Eh, la, la, la masa, por decirlo de alguna mm. manera pues él incitaba que eh, enardecida, eh, no, hasta cierto punto hasta, llamó al pueblo a tirarse, a tirarse a las calles para protestar y buscar pero yo no creo que esa sea la, la ahí eh, eh, candidato extraordinario que durante toda la campaña exhibió un comportamiento y, y se ganó el adicto de mucha gente eh, por el discurso y que, que tiene eh, yo creo que ahí se pasó un poquito y ahí es donde usted tiene que demostrar como líder político que usted tiene madurez en situaciones como esta